Ha llegado el momento de esta sección de los lunes, como decíamos al principio de nuestro programa, es eh, la sección que tenemos con nuestros amigos de Floristerías Mayo, flores para mi casa y que llegan unas fechas un eh, tanto señaladas, eh, entrañables también, por qué no decirlos Y queremos hablar con Javier, al que damos la bienvenida en primer lugar. Bienvenido Hola. a este hecho másín Muy buenas noches. Se acerca una fecha señalada importante sí. para todas las para todas las personas. ¿no? Sí, te comentaba fuera de antena que quizá es de las fechas más, con más sentimiento de todo el año. Uh -huh. Hay otras fechas con la madre o los enamorados para nosotros que tienen otro cariz, uh -huh. pero el cariz de sentimiento realmente es, es este, es uh -huh. una fecha muy, muy especial, la que nos acordamos de, de esas personas que ya no están. Uh -huh y que es, es, es duro, duro, pero también en, lo tenemos que hacer con alegría y es bonito intentar intentarnos ese día juntar, comer juntos, llevarle esas flores a, a nuestra gente que ya no está y bueno, pues queda, queda, queda una fecha muy bonita. cuestiones de eh, una gente querida, ya sea familiar, amigos, sí. etcétera, etcétera, antepasados incluso que no hayamos conocido, que muchas veces sí. pues eh, ese, ese, ese sentimiento ¿no? y ese regalar flores que es de, en ese sentido de, de la alegría, ¿no? darle un toque de, de decir, aquí estamos, eh, queremos traer... Eh, sí, ya alegría, te he dicho que claro. somos el vehículo mejor para transmitir sentimientos, no uh -huh. me harto de decirlo, las flores es el vehículo mejor para cualquier tipo de sentimiento, como de la manera que mejor lo vamos a transmitir es con, con nuestras flores. Os he traído una composición esta vez. Eh, esta vez no vamos a hacer nada ante los espectadores porque quería contar una serie de cosas y eh, os he traído una composición que hacemos el año pasado, ya la presentamos de composiciones lineales, que son muy bonitas para poner en los, en los nichos, hombre, sin la pieza cristal, aunque pueden ir también con ella. Eh, o bien en, es decir, en esos laterales y tal, hechos en el ramito, o bien, como están hechos aquí en los centros, hechos también en los laterales o en esos puntos que tienen de basales esa parte trasera uh -huh. del... De la, de la, del del, del volumen, digamos, de, Del de... panteón, sí uh -huh. que tengamos. Y eh, lo que sí voy a aconsejar son dos cosas. Mira. Ver, consejos es importante, siempre me sí, gusta saber. Si, los... Siempre estoy aconsejando cosas. Eh, mm, este tipo de composición es vertical y es alta, pero así todo no es exageradamente alta y es compacta. Eh, de aquí para abajo, si sí es posible todo. La razón es la siguiente: está a la intemperie. Y a no ser que tengamos algo una pieza detrás de, de, de, de lo que sea la pared de mármol de lo que sea eh, nos puede causar algún problema el que sea una pieza muy alta por eso se llevan mucho este tipo de piezas eh, o no más alta que esto o bien en forma vertical lo que denominamos según las zonas lo denominamos centros funerarios mantas almohadones Ajá. palmas en cada sitio lo denominan de una forma diferente y que sean compactas, porque que no son muy grandes tampoco, porque también saben lo que pasa, tienen el problema la gente de llevarlo en sus coches, entonces Ajá. solemos hacer unas composiciones un poco más pequeñas que muchas veces las que luego nosotros mandamos a, en, en, para funerales o para este tipo de historias. Y también, bueno, supongo que la climatología será un elemento importante para, para este tipo de composiciones, para ponerlos al aire libre y en estos claro, meses eso, de noviembre, por eso insisto, para que nos dure un poquito más. Insisto en el aire, en el aire es uno de los... Porque el sol o, o la lluvia en un momento determinado hacen, pero no, no es un deterioro, uh -huh. no sé que sea una lluvia muy fuerte o un sol muy fuerte, no nos va a hacer un deterioro muy muy grande uh -huh. y hielos todavía no suelen caer entonces es el aire el mayor enemigo en estos casos uh -huh. pues nos querías contar algunos detalles sí eh. quería contar también que bueno en este caso he traído una composición de flor variada yo apuesto por este tipo de composiciones frente al típico clavel gladiolo uh -huh. que, que es más más más vulgar más corriente se siguen haciendo mucho ese tipo de composiciones pero para estas fechas, por supuesto, pero yo estoy apostando mucho por este tipo de composiciones que nos dan un poco más de creatividad uh -huh. dentro de que son fechas que, que son... Sí, claro, que son más, digamos, más serias o más... Sí, más serias eh, exactamente, con, con una serie de elementos eh, que son los que construimos, aunque nosotros intentamos tener una gran variedad dentro de, de que es uh -huh. algo muy, muy lineal, eh, tenemos una gran variedad de artículos para que escojan nuestra, nuestra, nuestro público. Eh, también me gustaría decirlo, creo que lo, te he traído unas fotos para Ajá, que se vieran, sí, pues, eh, que tenemos nuestras tiendas ya adornadas y estamos haciendo ya nuestros almacenes, aunque las fotos que estáis viendo son del año pasado, pero la para la que cabrón. las vieran, porque es muy curioso, eh, llenamos espacios muy grandes con unas estanterías en las que vamos colocando todos nuestros arreglos para que nadie se quede sin alguna composición durante esos días. Mm. Empezamos ya desde ya de dentro de unos días, porque hay gente que empieza ya a recoger a partir del miércoles o jueves, empiezan a recoger las composiciones hasta el miércoles que viene, que son los el último día de, de que la gente se lleva cosas a los, a lo, el, bueno, a los, a los bueno, cementerios. Exactamente. Además, eh, supongo que bueno, trabajo incesante. Sí, sí. Tremendo, Sie tremendo, Siempre tremendo. buscando también dentro de eso innovar. O... Sí, por eso te estoy diciendo que intentamos dentro de de lo que es, que es algo muy lineal, siempre son el mismo tipo de composiciones para un contexto muy determinado, intentamos siempre hacer unas composiciones un poco diferentes dándole un poco más de aire, un poco más de gracia y hacer algo, algo un poquito diferente uh -huh. dentro de que, bueno, pues uh -huh. el público que, que viene también a, a vernos normalmente es un público eh, más clásico, digamos uh -huh. Pero dentro de ese clasicismo intentamos darle. poco a poco. un poco de. Un, unos toques especiales. Exactamente. Toques mayo. Toques de, claro, exactamente. Toques mayo. Toques de floristerías mayo. Exactamente. Querías hablarnos también de, de otro evento muy importante. Eh, hablamos sí, exactamente de. Es que no nos dejan descansar. Sí, es que no se puede descansar. No nos dejan descansar. Mira, estamos... nada más que acabemos eh, el día, el miércoles día 1. Uh -huh. eh, ya al día siguiente, descansaremos esa tarde nos dejan sí, y al exacto. día siguiente ya estamos en plena eh, campaña de novios 1918 digo, 2018 2018, ¿Eh? 2018, <risa> perdón, 2018. ya estamos ya metidos ahí con lo cual el primer evento es que... que tenemos es la feria de multiusos que se hace el Ajá. día 4 y 5 de noviembre. El Enjoy Multiusos, estaréis presentes, 4 y 5 de noviembre. 4 y 5 de noviembre, espero que no, uh -huh. nuestros novios no se lo pierdan y que vayan a verlo, porque tenemos un, un stand fantástico que hemos diseñado para la ocasión, eh, diferente, eh, en colores muy blancos, con unos muebles muy, muy bonitos, y que yo tengo mucha ilusión de que los novios lo vean. Allí vamos a presentarle algunas novedades, a, a través de en físicas y a, también a través de, de, de cantidad de documentación fotográfica que vamos a, a poderles dar, de, eh, ya te dije que ha sido un año fantástico y tenemos un, una serie de ideas muy buenas que hemos efectuado durante este año y a raíz de ahí hemos hecho también nuevas ideas para poder ofrecer a a, lo, a los novios eh, novios de 2018 novios de 2019 que seguro que hay alguno que ya. ya ha dado su fecha en 2019 ya están ya están Hombre, están claro me están contando sí. a los hoteles que ya están cogiendo no, no, es fechas para el 19 es muchas, importante muchas. hay que adelantarse a los acontecimientos sí, sí, sí. y en esto de las bodas cada vez eh, los novios reservan antes la fecha y sí. cada vez intentan coger a los mejores profesionales cuanto antes sí eh, es muy importante para un evento tan particular como este tan uh -huh. especial y tan importante para ellos que se rodeen de buenos profesionales es muy importante eh, bueno a raíz de esto te digo que si sabes que pertenezco a un grupo uh -huh. en el que estamos varias empresas se llama grupo boda Exacto. y que vamos a estar allí todos juntos y vamos a ofrecer algo diferente que es lo que queremos hacer a los novios para uh -huh. algo diferente y vamos a hacer allí una gincana en esa gincana, cuando vayan pasando por todos los sitios, ponen su papeleta en un. en un en una urna. Y al final? Bueno, no vamos a llevar urnas. Por. ¿Qué es que bueno. queda lo de la urna? Queda como muy así. No. <risa> como muy de elecciones de. Exactamente. Vamos a llevar algunos recipientes de cristal, intentaré llevar, o algo un poco más bonito, donde la gente vaya metiendo sus papeletas. Y al final. Y, y al final, eh, el que gane se va a llevar un fin de semana oh. de ensueño en un parador. Me parece que... Un regalazo. Sí. Sin para que tengan oportunidad de probar a su pareja la porque que sí, ¿no? un fin de semana <ríe> se, se prueba todo no prueba del menú vas a mirar las alianzas a ver si te quedan bien vas a probarte bueno, los zapatos, los zapatos pero bien. a tu pareja cuando lo pruebas sí bueno se supone que ya está probado y comprobado pero nunca se sabe por si acaso nosotros le vamos a dar la oportunidad de que prueben <ríe> a su pareja todos son ventajas el 4 y 5 de noviembre no me quiere equivocar en joy multiusos lo tenemos pensado en horario de mañana y tarde supongo que estaréis durante mañana y tarde día. exactamente durante los dos días sábado y domingo hemos visto fotos también eh, sí, ahí tengo unas fotos que os he traído también de estos dos años pasado que uh -huh. de los están que hemos hecho que estaban también muy cuidados este año va a ser todavía más bonito si cabe diferente sí muy más diferente y uh -huh. originalidad eh, exactamente más que nada lo que intentamos presentar ahí porque claro no podemos llevar todo lo que podemos hacer lo tenemos llevado fotográficamente uh -huh. lo intentamos dar es una imagen y la imagen es muy buena porque muchos uh -huh. de los artículos que vas a ver ahí eh, son artículos que, ...que podemos utilizar luego para, la, para es, las novias... ...bien para arcos, bien para historias... Mm. ...bueno, y luego solamente una pincelada de decirte sí, sí. ...de un, una acción que vamos a, a realizar... ...también con el grupo bodas en nuestras tiendas... Eh, ...y vamos a hacer una acción solidaria... <coughs> ...lo vamos a denominar la galleta solidaria... ...que las vamos a vender en todas nuestras tiendas... ...ya te diré algunas para que... Claro. las tra traerte algunas para que, que os quedéis con ellas... Y son para un niño que tiene el síndrome, síndrome de Kratz, se llama Alejandro y estamos muy ilusionados con poder ayudarle en la medida de nuestras posibilidades para, para, para que tenga una vida un poquito mejor, uh -huh. ayudarle con algunas cosas, sobre todo con una investigación que están haciendo sobre este síndrome, que es una enfermedad desconocida. Y al final eso es lo más importante, ¿no? que se investigue y eh, ojalá no existiese, sí. ¿no? Pero, sí. Hay que ayudar con el granito de arena y esta es una de las... A mejores mí me parece formas. que no hay, las asociaciones o los grupos estos que, que hacemos no tienen que ser solamente para lo que estamos, uh -huh. sino si, no, si podemos hacer algo más, la vida nos da muchas cosas, hay que devolverle algo a la vida. Eh, con muchos poquitos hacemos... Eh, Yo creo que sí. Una gran labor, seguro que sí. No, cuesta, son pequeñas acciones. Y seguro que Alejandro lo agradece muchísimo y toda la familia bueno, de Alejandro y las personas que... que es rodea. un encanto de niño. Uh -huh. Que bueno, nos tiene enamorados. Ya uh -huh. veréis es cómo eso. Si puedo, la próxima vez te traigo algo, algo más gráfico para claro, que sí. veáis al, al niño que es espectacular. Pues ya tenéis dos, eh, dos motivos. Uno es hacer cada boda diferente, cada boda con su personalidad y además echar una mano a Alejandro, 4 y 5 de noviembre, en Joy Multiusos. Exactamente. Sí. Nos falta la cita tenemos. a los novios o los padrinos, a los familiares, a los amigos, a quien se quiera casar, a quien esté planteando casarse. Buen lugar para pedir matrimonio, por ejemplo. No, Exactamente, fíjate. es muy bueno. <risa> mm, yo le presto el sitio, porque el Mira, sitio ya verás cómo es un marco. Encantador para, para poder hacer una foto bonita y de, de una pedida. Bueno, pues podemos organizar. Pues hay ideas. Podemos organizarlo. Y ya si les toca el fin de semana en el parador, <risa> imagínense. Podemos organizarlo y luego de darles un premio. A la mejor foto de, de pedida dentro de nosotros estar. Me parece muy buena idea. Muy buena idea. Pues muchísimas y gracias, bueno. Javier, por darnos toda esta información. Eh, sí. Día de todos los santos. Y Del además, sentimiento es, más... Exactamente. Más, más... más a, a los sentimientos mm. más más también de todo la verdad que la vida es así es así está Y hay que recibirla y hacerla, hay que hacerla lo mejor posible y en este caso pues eh, bodas y, y honrar también a nuestros a nuestros defuntos okay. eso está muy bien muchísimas gracias Javier gracias a y nosotros tú, despedimos esta sección desde aquí desde esta cámara que nos estamos viendo seguimos con este 8 magazine Salamanca seguimos con toda la información del fin de semana en, la, en Salamanca y en toda su provincia